correos electrónicos siguen siendo una herramienta efectiva para entablar relaciones de confianza con los clientes. Y como nosotros sabemos la importancia de esto, hoy les presentamos el webinar Email Marketing, creando relaciones con clientes potenciales, en el que hoy van a conocer cómo construir una base de datos, los aspectos legales sobre el tratamiento de información de los usuarios y cómo planear una campaña de email marketing exitosa. Por este motivo, hoy nos acompaña Roberto Tejeda Bastidas. Él es administrador de empresas, egresado de la Universidad de An y especialista en gerencia de mercadeo, orientado a las nuevas tendencias de mercadeo en la era digital mediante el aprendizaje y la práctica de herramientas en línea. Roberto es cofundador y director ejecutivo de la compañía Marketing de Resultados, socio consultor de ejecutivos altamente productivos y cofundador de Decover Facts. Bienvenido, Roberto. Gracias por acompañarnos hoy. Y te dejamos con todos nuestros asistentes para que nos cuentes de qué se trata el email marketing. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad para presentar un tema que es realmente muy importante. El email marketing creando relaciones con clientes potenciales. Eh, se ha hablado mucho de que el email es un, es un tema de ya digamos poca usabilidad y que cada vez más las otras herramientas de comunicación como el Whatsapp y el, el Facebook, el, el Messenger, son herramientas que están de alguna manera sustituyendo el email. Lo cual no es que sea, eh, no sea cierto, es decir, son herramientas de comunicación, pero el email es definitivamente una herramienta muy importante todavía. Entonces, por eso, la primera parte de nuestra charla es ¿por qué usar un, una estrategia de email marketing para lograr objetivos comerciales? Es una herramienta exitosa. Eso es lo primero que vamos a aclarar. El segundo es las tareas que vamos a tener en cuenta para desarrollar una estrategia de email marketing. El tercero es los aspectos legales. Cada vez tiene más relevancia este punto. Y el cuarto, una herramienta, existente en el mercado, vamos a hacer una práctica para poder salir de este taller con un eh, ejercicio práctico aplicado. Muy bien. La primera razón por la cual eh, el tema del email es muy relevante es básicamente por el volumen. Es decir, el 95% de los usuarios online, que son muchísimas personas, utilizan email. el email como, como herramienta de comunicación, es decir, es un, un, un tema de volumen. La siguiente razón es un tema de economía. Con una estrategia de email marketing nos puede facilitar eh, desarrollar una comunicación con nuestro grupo objetivo de manera muy, muy expedita con herramientas que manejaremos nosotros mismos. No tenemos que acudir a terceros que nos apoyen en esto. Son herramientas muy sencillas eh, de uso gratuito. Eh, con material gráfico y de, y de texto y de contenido que manejamos nosotros. Es decir, cada uno de ustedes en su, en su empresa, en su organización, puede desarrollar una estrategia de inversión. Entonces, el, la relación de inversión con retorno es muy alta. Lo que invierte muy poco para lograr un buen retorno. Otra razón importante es que se ha determinado que el 66% de las personas que adquieren productos online que cada vez es más creciente ese tipo de personas, el 66% lo hacen con una previa consulta de un email. Entonces, fundamental. Ese, ese, ese tema es, es, está claro. O sea, solamente el 34% lo hacen por otros medios. El otro punto súper importante es que aquel 95% que mencionamos del grupo de personas que consultan email de todo el grupo de usuarios online, el 91% lo hace por lo menos una vez al día. Bueno, Estas son estadísticas claras para decir por qué el email efectivamente es una herramienta muy útil para hacer una comunicación y desarrollar una estrategia de email marketing. Lo primero que tenemos que definir en nuestro, en nuestro plan es hacer una estrategia de email marketing. Y lo primero, como todas las estrategias que desarrollaremos, Siempre debemos definir objetivos. De los objetivos, ¿por qué? Nosotros vamos a comunicarnos con nuestra audiencia, con nuestros clientes potenciales o nuestros clientes actuales. Vamos a comunicarnos por una vía email marketing. Tenemos que definir los objetivos y allá ahorita vamos a, a detallar qué tipo de objetivos vamos a desarrollar o qué debemos tener en cuenta. Definir los objetivos, vamos a irnos al público objetivo. El público objetivo es bien importante esto, no, no podemos pensar que nuestros clientes o nuestros prospectos o las personas con las que hemos tenido algún tipo de vínculo, todas deben estar como en una misma lista. Nosotros debemos tener en nuestro público objetivo, debemos tener una segmentación. Hay algunos que son clientes activos, otros no son activos, otros son potenciales. Otros son simplemente unos prospectos con los que podemos entrar en comunicación. Otras personas tenemos, digamos, un, otra graduación en los prospectos. Entonces, tenemos que clasificar. Definimos nuestro público objetivo basado en nuestro objetivo de campaña. Luego, definimos nuestro plan de contenido. Aquí es muy importante. Se dice claramente que en la Internet, pues, eh, cada vez más las, los, las herramientas, las máquinas, los robots, van a, a reemplazar en una buena forma a todas las operaciones manuales. Pero hay detalles que solamente los seres humanos podemos hacer. El diseño, la creación de un contenido, un contenido valioso para nuestra audiencia. Es una labor que cada uno de ustedes debe elaborar y debe estar, eh, y que todos los días lo hacemos. Lo que pasa es que nos falta es un poco la disciplina de compilar la información. Todos los días tenemos un contenido nuevo que publicar, que comentar, todos los días hay un evento, todos los días hay un desarrollo, todos los días hay diferentes actividades o situaciones que nos generan la, el fundamento de un contenido. Entonces, hay que ir armando nuestro plan de contenidos. Y luego, pues, escogemos una herramienta de las que vamos a mencionar, pero hay bastantes en el mercado de uso gratuito. Y cuando ya, pues, tenemos unos volúmenes mayores, pues, ya hay unos planes realmente muy asequibles Luego del tema, ponemos a marchar nuestra, nuestra estrategia y hacemos análisis de resultados. Siempre, afortunadamente, en el mercado digital y en este tipo de herramientas tenemos todo tipo de métricas y debemos estarlas consultando para que nuestro proceso cada vez sea mejor. Nosotros no podemos pretender que salimos a una campaña de email marketing, hacemos nuestro email, lo mandamos a la audiencia y ya. Resultados maravillosos. No, señores, tenemos que tener... Una disciplina de generación de información, de acercamiento a la audiencia, de revisión, de hacer plan A, plan B, mirar si la audiencia no está funcionando, si el contenido es el mejor, si el título está bien, de pronto la foto, en fin. Tenemos que estar midiendo el resultado de nuestras campañas para re, eh, hacer nuestras campañas o para diseñar las nuevas. Entonces, ese análisis de resultados nos genera un plan de acción y volvemos nuevamente a nuestros objetivos. Creo que eh, está, dijéramos, muy esquematizado lo que debemos hacer. Es muy sencillo. Los objetivos. Los objetivos, digamos que una característica de objetivos para re refrescar un poco ese concepto, deben ser, uno, deben ser alcanzables. Retadores sí, pero alcanzables. Debemos proponernos cosas como que, bueno, vamos a, a reunir un grupo de personas, eh, de los que me visitaron en la feria, a los que yo creo que les puede interesar este producto o esta colección. Yo me identifico eso y me, y me fijo un objetivo que sea retador, pero alcanzable. Okay. De otra parte, definimos un tiempo. Claramente que yo lo pueda definir en qué tiempo pienso alcanzar este objetivo. El otro punto súper importante es que sea relevante. O sea, yo debo fijarme objetivos que sean realmente relevantes. Medibles, alcanzables, definidos en el tiempo, retadores. Y los tipos de objetivos dependen de lo que queramos, porque nosotros podemos querer captar suscriptores a la base. Es decir, que queremos simplemente un grupo de, digamos, de personas que creemos que les puede interesar, no los conocemos, son simplemente unos prospectos. Debemos hacer una campaña que nos permita eh, generar esa base de personas que van a suscribirse a nuestro Entonces, ahí viene un concepto que es ¿Por qué la gente se suscribe a nuestra base? Tenemos que darle alguna retribución, un imán, una, un atractivo. Por ejemplo, un contenido importante, por ejemplo, eh, una información de, de alguna colección que está en desarrollo y que la gente le pueda interesar. De golpe, podemos hacer también un webinario o algún elemento, algún atractivo importante para que la gente nos suscriba a nuestra base. Luego tenemos otro objetivo que puede ser el de invitación, a eventos ya en particular, ya conocemos a una, a una base de prospectos, los invitamos, por ejemplo, vamos a estar en, presentes en la feria, entonces invitamos a nuestro grupo de personas que no tenemos todavía relación de cliente, pero que sabemos que están en nuestra lista de prospectos, los invitamos a ese evento, les enviamos algunas entradas o hacemos alguna promoción para que puedan asistir al evento y eh, es una invitación concreta para que nos acompañen. Luego tenemos otro objetivo que es una promoción. Ya estamos hablando de ventas. Hacemos un email que promocione particularmente un producto o una colección y la estamos entregando a nuestra audiencia. La otra parte es fidelizar a nuestros clientes. Ya tenemos un grupo de clientes, ya tenemos una persona y a veces con preocupación nos pasa, a todos nos pasa. No cuidamos nuestra base de clientes, debemos fidelizar a nuestros clientes. Nuestros clientes es el activo más importante. Entonces, estas personas deben estar también recibiendo información de nosotros, no solamente información de precios comercial y demás, no, información de contenido, también, es una persona, también son personas que les interesaría nuestras novedades de la industria, diseños, tendencias, todo lo que en este mundo, de esta industria de la artesanía tan rico en, en, en, en muchas cosas, o sea que si aquí podemos hablar de tendencias de moda, de muchas cosas que son bien interesantes y a nuestros clientes también les interesa. Ok, definidos sus objetivos, vamos a nuestro plan de contenidos. Y nuestro plan de contenidos se puede generar por muchas, de muchas maneras, de muchas formas. Tenemos, eh, tenemos eh, por, por un email, por un, eh, un blog, por eh, la, el envío eh, directo o las apariciones directas en nuestras redes sociales. Hay, en fin, hay muchas formas de generar, eh, de, de hacer nuestro plan de contenidos. Vamos a concentrarnos en nuestra, de acuerdo a, a cómo vamos a, a como, como lo que queremos transmitir. Si queremos transmitir o queremos buscar unos suscriptores a nuestra base, pues nuestro, nuestro plan de contenidos debe estar concentrado, por ejemplo, en el blog. El blog de la página web, importantísimo. Mantener información relevante, actual, o enviarle documentos específicos de la industria también al grupo de la base y es, digamos, es una forma de captar el interés de, los, de las personas que queremos que se suscriban a la base. Los que quisiéramos invitar, ya hemos conocido un grupo de personas, por ejemplo, todos los que nos visitaron en la feria de diciembre pasado, tenemos una lista de todos los que pasaron por nuestro stand y conocieron nuestra colección y, y se interesaron de una u otra manera porque nos dejaron sus datos en nuestra base de datos. Entonces, a esta persona les podemos invitar ya a eventos en concreto. Hay un evento de un webinario, o hay un evento de, una, de otra, otra feria o otra exposición, o una charla o un conversatorio, eh, o, o alguna, algún evento en particular que nos permita acercarnos con estas personas. Luego hacemos, si el objetivo es promoción, pues entonces nuestro tema de contenido va a ser la oferta comercial de, del producto. Y vamos a cuidar, ya miraremos en el detalle, Vamos a cuidar que nuestra oferta sea una oferta que no luzca como una venta directa, como la que estamos hablando de precios, de descuentos. No, estamos hablando de valor, de beneficios para nuestro, nuestro cliente. Y eso finalmente es una oferta comercial. Y la fidelización, pues, si ese es el objetivo, pues entonces diseñamos un plan de puntos, diseñamos un plan de descuentos por referidos, de tal manera que buscamos que nuestro cliente y recuerden ustedes que nuestro cliente es el activo más importante y es la que, la, la, el grupo de personas que nos puede generar unos nuevos clientes mediante referidos. Ese es un valor muy importante. Bueno, hay herramientas en el mercado, muchas. Afortunadamente, todas de muy buen nivel, de muy buena calidad. La mayoría con planes gratuitos para que uno se inicie en el proceso, para que tenga una buena eh, interacción con la herramienta. Y ya después de un tiempo en que uno pueda tener ya supera algunos límites de suscriptores y de, de correos que envíe, pues ya hay planes que se pueden acceder a ellos para que la herramienta lo permite. Pero, como les digo, la parte, digamos, libre, de uso libre, es de mm, unas coberturas bastante amplias. Entonces, vamos a mirar eh, en particular en, nuestra, en nuestro evento, vamos a mirar el tema de la herramienta del MailChimp, Vemos que es una herramienta bastante intuitiva, muy, muy fácil de manejar y, y nos da unos elementos muy interesantes. Bueno, eh, ¿cómo hacemos para segmentar nuestro público objetivo? Digamos, lo primero que tenemos es que crear una lista, ¿sí? Una lista es, ya dije al principio, no podemos pretender que nuestra lista de clientes está en un archivo de Excel que guardamos por ahí, donde tenemos todas las personas con las que hemos interactuado en diferentes escenarios, en diferentes tipos de eventos, en diferentes formas de comunicación. No, puede ser una lista general que podemos tener, pero debemos segmentar. Segmentar es decir, esta lista provino de tal evento en particular y la razón sobre todo por la cual esta persona está en esta lista, debo conocerla. Si esta persona se inscribió porque pasó por mi eh, stand en la última feria, el interés es distinto si es la persona que yo lo contacté porque saqué un blog eh, y le interesó el contenido. Pueden ser dos personas que al final se podrían convertir en unos clientes, pero son dos tipos de, de lista muy diferentes. Entonces, se metemos nuestras listas. Y aquí hay una guía de cómo puede ser clientes actuales, clientes potenciales y prospectos. Quiero referirme a la diferencia entre cliente potencial y prospecto porque el cliente potencial, pues, es aquella persona con la que ya he hecho algún contacto. No he podido, ah, digamos, concretar una negociación, pero hemos tenido cercanía, hemos tenido cotizaciones, hemos interactuado, de alguna razón ha habido para cual no se ha concretado algún negocio. El prospecto son personas que están en un universo y no los tenemos todavía perfectamente identificados. Sabemos simplemente de algunas características que, que podrían ser eh, uniformes para ese prospecto, pero no es todavía un cliente potencial. Y este puede ser un ejemplo de cómo distribuir sus listas. Si queremos ser más específicos, por ejemplo, en clientes actuales, podemos dividir los clientes por eh, zonas geográficas, por género, depende de lo que queramos transmitir con esto. Pero lo importante es que tengamos algunas, digamos, herramientas de las hojas electrónicas que nos permitan también mover las listas y poderlas administrar adecuadamente. Y esto va a ser muy importante por el ejemplo que vamos a hacer. Tener listas ya previamente definidas es algo necesario para poder hacer un buen plan de email marketing. Listo. El público objetivo eh, necesita un contenido. Y aquí viene un punto importante de cuál es la forma o cuál es, el, el, el, digamos, la metodología para crear contenidos para poder yo transmitir. O sea, yo mmm, creo que todos somos usuarios de, de nuestro de online y pues a veces nos aburren un poquito los correos que nos eh, inundan de información comercial y de, y de descuentos y de promociones permanentes y, y que ya percibimos que la relación con nuestra... Con esta parte es como una relación netamente de venta. Entonces, tenemos que tener muy, mucho cuidado con eso. Mucho, eh, es decir, es, es una herramienta finalmente para obtener resultados comerciales, pero debemos ser muy cuidadosos de cómo enviamos nuestros correos. Entonces, lo primero que debo hacer es separar mis listas, que fue lo que dije ahorita. Separar mis listas por objetivo propuesto. Yo una lista de prospectos A, B y C, una lista de clientes A, B y C, y los tengo muy identificados. Tengo claro en cada lista por qué la persona está en esa lista, o sea, cuál fue la razón. Porque si esa persona entró por esa razón, yo genero mi contenido para esa razón. Si la persona entró y le interesaron una colección que llamamos, por ejemplo, eh, Macondo, por decir un ejemplo, y esa es una colección que se desarrolló bajo este espíritu y tiene esta historia y todo, pues alza a este grupo de personas le va a interesar mucho que yo profundice en ese detalle en dónde está el origen de mi colección, por qué es, salió la inspiración de todas las características que rodearon la colección. Entonces, si yo conozco las razones de por qué esta persona está en la lista, pues seré mucho más efectivo en generar el contenido. En esas razones, pues, redacto. Tener claro que las ofertas comerciales no son precios, no son descuentos, no. Tenemos que generar ofertas muy atractivas, vamos a hacer un ejercicio, para que cuando ya hablemos de oferta, porque tenemos que hablar de ofertas, y es un objetivo claro, tenemos que decir en términos de beneficios. Nosotros no podemos estar comunicándonos con nuestra audiencia en términos simples, básicos, de precio, de descuento. No, tenemos que generar en términos de beneficio. ¿sí? Eh, las personas se pueden desuscribir las personas pueden eh, no estar de acuerdo, ya están en la lista, entonces eso puede pasar. Y yo tengo que ser además muy eh, abierto y muy transparente, muy claro en los mismos correos que lo estoy enviando a decir claramente, usted tiene el derecho de decirme si quiere seguir recibiendo o no quiere seguir recibiendo correos. Y de acuerdo a lo que vamos a ver de la parte legal o vamos a enunciar, eh, eh, esto va a ser cada vez más importante. O sea, el tema del manejo de la información de datos personales va a ser algo muy importante. Una estrategia para generar contenido también puede ser, por ejemplo, acudir a esa página de Penalco que habla de las fechas comerciales. Uno pues está como acostumbrado a hablar de las fechas más relevantes, como el Día de la Madre, el Día del Padre, la Muerte eh, la Amistad, en fin. Pero resulta que hay otras fechas, casi todo el año hay fechas en donde se habla, eh, la fecha se celebra el Día del Abogado, el Día del Contador, el Día del Administrador, la Enfermera, el Médico, en fin. Eh, hay, hay si yo conozco a mi cliente y estoy, tengo claro en el punto A que he identificado a mi cliente, tengo esa certeza de puedo saber cuál es su profesión, puedo saber cuál es su eh, formación. Y entonces probablemente a él le pueda interesar alguna comunicación relacionada con mi producto, con mi colección, con mi empresa en, el en términos de la fecha adecuada. Entonces, a, le sugiero... Eh, consultar esa página fenalco.com y eh, fechas especiales. Y lo otro, que hace asociar la comunicación a, la, a los temas de moda, pues en este tema las tendencias y demás, pues es válido generar contenido que tenga que ver con eso. Con esas reglas yo he eh, generado mi contenido. Aspectos legales cada vez más importantes, les sugiero, no vamos a entrar en detalle porque es un poco largo, no quiere decir que no sea eh, fácil de entender, si es fácil de entender, es muy claro, la ley 1581 es absolutamente clara, y los decretos reglamentarios que, la, que son el 1377 y el 1074. Son decretos que les sugiero leer, están en la internet, son de la Superintendencia de y Comercio, y la circular está en la número 8. La circular está en la número 8, habla es específicamente de cuando estoy transmitiendo información de datos personales al exterior. Y eso nos puede pasar, Esto es una actividad en la que el mundo está abierto y entonces podemos tener clientes eh, y agentes comerciales en España, en cualquier otro país de Latinoamérica o Estados Unidos o Europa y entonces pues vamos a tener que eh, acudir a esta circular para tener claro que si yo voy a aclarar información tengo que cumplir unos requisitos. Muy bien, la otra información relacionada con esto pues está seguramente conocido por todos con todas las eh, informaciones que han surgido del manejo de los datos personales en Facebook y lo que ha sucedido con las elecciones del de gobierno de los Estados Unidos y demás pues la Unión Europea se ha pronunciado formalmente y a partir del 25 de mayo de este año se van a, a, a poner en marcha las políticas de uso de datos personales. Entonces, esa información también tenemos que consultarla porque eso está en todas las redes y podemos consultar qué es. Y no es nada distinto que cuando a mí me dan los datos, pues yo los administro de manera responsable y adecuada. No, te, no, no, no, no tengamos miedo de eso. Simplemente es tener responsabilidad con el manejo de la información. Bueno, eh, vamos a hacer un taller, no demora seguramente más de 40 minutos. Esperemos que podamos sacar adelante el taller y la idea es que todos preparemos. Yo espero que todos estén preparados con el computador listo y con una conexión a internet, porque vamos a hacer una práctica y vamos a inscribirnos, abrir una campaña, vamos a definirla y vamos a hacer el ejercicio que mm, les agradecemos que nos, nos retualimenten o nos queden. Con eso eh, es para nosotros muy importante saber cómo cómo fue la asimilación del, del, del contenido que aquí se está transmitiendo y, y poderles también ayudar a, a aclarar alguna duda que pueda existir. Estas son como los, las bases de, del taller. Voy a aquí abrir una, una, una carpetica que tengo como el, la, la guía del taller. Los invito a que entremos a, a, la, a la página web de... Mmm, que se llama mailchimp.com la que está en su pantalla mailchimp.com ¿Sí? por favor entremos a esa página web entremos a la, a la, al, a la que dicen al, a la apertura libre a esa sí todos estamos en esa estamos en esta entremos a la apertura libre de esta, de esta página de acuerdo voy a, voy a abrir mmm, una no, no se está observando. Si nos colocan. Ok. Pero tal vez el, el, el archivo. Sí. Está bien. Perfecto. Aquí tengo, aquí tengo una. ¿Dónde está mi archivo de guía del taller? Aquí está. Mi archivo de guía del taller. Eso lo, ya. Ustedes pueden ir abriendo su página. Ya, aquí está MailChimp. Por favor, que todos estén ahí. Escribimos en la parte. Eh, acceso libre, de uso libre. Esta, esta herramienta en particular tiene posibilidad de inscribir hasta 2.000 personas en uso libre. Yo creo que 2.000 personas es una cantidad suficiente y puede interactuar hasta eh, seis veces en el mes con ellos. O sea que uno puede hacer hasta 12.000 envíos eh, para estas 2.000 personas en un mes. Total, que es, es, es digamos, perfecto. Como si uno hiciera seis campañas en un mes también es bastante alto. Bueno, escribimos nuestro email. Fíjense ustedes que es una condición, o sea, no, hay herramienta, no, hay nada que no, le pida a uno un email. Pues eso, eh, fundamenta lo que lo que principio de principio por qué qué tema tema email es tan tan importante. Entonces, email, escribamos su email, escribamos su escribamos escribamos nombre, nombre, como ser ser identificados, y un password. Aquí el password debe ser ser tenga tenga por lo menos una una mayúscula, que tenga tenga por lo menos un un y y tenga tenga por lo menos, eh, que tenga por lo menos una, eh, un número. Entonces, el, el, ese es el password y lo pueden identificar. El, el siguiente punto es que a su correo le llega una eh, confirmación de MailChimp que, que, su, que usted, el que escribió, es, ese es su correo. ¿Cierto? Entonces, ahí debió llegar ya a su correo una, un check de email. Bueno, luego... Entonces, a su correo, que este es un ejemplo del correo, debe llegar una, una dice que se active la cuenta. Entonces, ustedes escriben, por favor, ahí, dan clic, activar la cuenta. ¿Sí? Quiere decir que ya tienen una cuenta y que ustedes no son un robot. a no ser un robot, pues, entonces ya identifican ahí para que continúen ahí. Entonces, empezó la inscripción formal en MailChimp. Debemos colocar un nombre y un apellido. ¿Sí? Le damos continuar. Debemos colocar el nombre del negocio. Pues aquí, bien importante, empecemos a identificar. Nosotros vamos a colocar más, eh, debemos colocar el nombre del negocio, eh, no es generalmente el nombre personal, no es el nombre, el nombre comercial. Si pues el nombre comercial coincide con el nombre del artesano, pues acuerdo entonces ponemos el nombre, eh, ese nombre. Pero si no, es por el nombre por el cual nos identifican porque ese nombre es el que va a aparecer en los correos. Entonces, no, eh, si yo escribo a una audiencia que no me conoce, que me visitó a la feria, y el puerto tiene ubicado eh, eh, Artesano de Ubaté, por decir que ese fue Artesano de Ubaté, fue el nombre comercial que, que nos identificó en el stand, y después yo escribo a nombre de Roberto, probablemente la persona no va a saber quién es Roberto. Entonces, esa puede ser una primera condición para que no me abra mi correo. Entonces, tengo que colocar el nombre con el que me identifica mi audiencia. Y, pues, ¿qué mejor? Que, pues, el nombre comercial. ¿De acuerdo? Colocamos nuestra website. Es bien importante tener nuestra website. Ya en este plan de capacitación de artesanos digitales, he visto cómo nos enseñaron a accesar y crear una página web de manera muy sencilla. Y es, debemos tener nuestra página web y aquí es importante porque en la medida que generemos todo tipo de contactos en nuestros email pues nuestra página pues nuestra interacción con nuestros usuarios va a ser mejor y le damos continuar escribimos la dirección si tenemos dirección principal pues obviamente en la dirección principal tenemos la dirección opcional sucursal la ciudad la zona postal el país y todo son información que si no lo llenamos, pues no nos deja pasar adelante. Entonces, tenemos que poner todos nuestros datos completicos para que la, la inscripción sea completa. Aquí le, nos pregunta la herramienta si, si vamos a utilizar o si nuestro negocio, actividad o empresa es únicamente digital o tenemos otra actividad. Yo, pues, ¿por que no? Porque pues, presumo que todos tenemos también una forma de comercializar offline en nuestro punto de venta, en nuestro en nuestras ferias, en nuestros eventos, en... entonces colocamos, no, no solamente trabajamos digitalmente, sino también trabajamos de forma presencial y le damos continuar. Importantísimo acá. Entonces, conectamos nuestras redes sociales. También nuestros talleres han sido muy específicos en el tema de la página comercial de Facebook, nos han enseñado cómo hacer esta, cómo subir nuestra información y más, Te debemos tener nuestra página e inscribirla acá en Facebook, en Twitter, en Instagram. Los, las diferentes eh, herramientas ahí en el más que está aquí, le podemos colocar las diferentes herramientas que tenemos de conexión en las, en las redes sociales. Entre más información tengamos eh, alrededor de eso, pues más interacción vamos a tener con nuestra audiencia. Eh, aquí nos está preguntando si pues nosotros, ¿para qué vamos a utilizar el email? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Si es un objetivo de diseño, de, de hacer reportes, de mandar información de historia, en fin, o si también es un objetivo de comercial, pues ponemos ambos, fuimos dos, porque sí vamos a mandar información de contenido a nuestra audiencia, pero también vamos a comunicarnos para promover nuestros productos y nuestras colecciones. Entonces, le ponemos los dos y nos fuimos. Y ya entramos, listo, ya estamos inscritos en la herramienta de... Entonces, volvemos nuevamente a nuestra página ya con estos datos, ¿Sí? Eh, volvemos a nuestra página de MailChimp y ya estamos en, en la entonces yo ya tengo, ya tengo login, entonces entro acá ya como me he inscrito acá, entonces yo entro al login de la página de, y escribo mi login, el que me he Entonces yo voy aquí a coger mi correo, mi, perdón mi, mi nombre con el que me inscribí. ustedes hacen lo propio les invito a que hagamos paso a paso lo que estamos aquí diseñando le ponemos nuestro Login. Sí. Eh, ok. Le ponemos el Login y entramos a la página. Ya estamos dentro de la página. Muy importante. Aquí él nos va a mandar una información de, eh, va a verificar, que yo soy el usuario como estoy entrando de otro ordenador, me está me va a enviar información a mí, mi teléfono, que yo soy el que estoy autorizando mi entrada. Entonces, él me envía a mi correo, a mi teléfono una información, un código para que yo pueda seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, todos me imagino que como escribieron su teléfono y todo, entonces le llegó le llegó esa información para que puedan escribir, esto pues porque no vamos a estar no siempre desde el mismo ordenador, vamos a trabajar en cualquier ordenador y entonces pues la seguridad de la herramienta nos permite que, o sea, que no sea cualquier otra persona que utilice mi código. Voy a utilizar, entonces yo pongo el código que me mandó la herramienta y continúo adelante. Listo, estoy en esta página entonces, ustedes ven en la página de entrada, él me saluda, me está diciendo que soy yo, me, me está indicando pues que, que tengo aquí algunas opciones para poder trabajar. Aquí en la parte de abajo de la herramienta aparecen unos, unos reportes, ya cuando ustedes estén llenando sus campañas, aquí la herramienta le va a entregar información siempre de primera mano de cuántas campañas están en curso, eh, qué número de personas están abriendo, que en fin, entonces ese es un reporte que tenemos que estar chequeando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra lista. Primero que cualquier cosa, aquí tenemos que hacer una planeación de nuestro de nuestro email marketing, recordemos nuestra estrategia. Vamos a hacer un plan de email marketing y entonces vamos a definir nuestro plan de trabajo. La lista es lo primero. Entonces, ¿cuál es la lista? Nosotros creamos una lista, Aquí estoy marcando, me dice crear lista. Vamos a crear una nueva lista. Espero que todos estemos siguiendo esta parte, es pues bien importante. Creamos la lista y la lista me dice: Yo debo hacer, eh, debo hacer, digamos, con, con suficiente detalle eh, para que, digamos, no, digamos, previamente he tenido almacenada la información para no. Debe estar de pronto aquí en esta parte, como ¿qué voy a poner? entonces Yo pongo mi lista y dice crear lista. Entonces, ok, creo la lista y empiezo acá. Entonces, la lista le voy a poner un nombre. Importante identificar esto. El nombre de la lista es el nombre de, la, de donde se provino esa lista. Por ejemplo, si la lista viene por eh, un evento que yo participé que fue... en eh, eh, la, la feria de reciente, la en, en, en, en feria artesanal en no sé, en, en UAT, por decir el ejemplo. Y, y en febrero de este año voy a escribir asistentes a la feria, asistentes a la feria, a la feria, eh, a la feria de UAT. Eh, en febrero 2018 ¿Qué, qué, por, qué, ¿por qué es importante esto? no, no, no digamos que no siempre habíamos hemos hablado al principio de la clasificación de las listas pues nosotros no podemos tener una mezcla de información y no podemos dejar de tener muy organizado esto porque cuando nos vamos a comunicar con ellos debemos saber la razón por la cual estas personas están en esa lista, ¿de acuerdo? entonces por eso el nombre es tan importante Viene aquí una parte importante que debemos aclarar. Nuestra campaña va a salir de un correo en particular, porque el correo nuestro puede ser el que escribimos en la herramienta o puede ser otro correo, porque de pronto tenemos otro correo que nos funcionó o abrimos un correo corporativo. O, en fin, escribimos el correo con el que vamos a salir, ¿de acuerdo? Entonces, todos estamos siguiendo esta parte, este, este punto es importante, poner el correo que hemos definido que vamos a utilizar cierto Entonces este es el correo de donde van a salir los eh, envíos a la audiencia y aquí viene otro punto importante recuerden ustedes que habíamos escrito el nombre con el com nombre comercial entonces es importante no dejarnos digamos no, no, no dejar este punto de lado decir que el nombre es roberto no, el nombre por el que nos identifica. Entonces, vamos a suponer que Artesanos de UAT, que es, el, que es nuestro, nuestro nombre comercial y con el que la persona nos, nos está ubicando. Ok. Le decimos aquí el, en esta parte cuál es como la razón por la cual porque vamos a hacer esta campaña, para que tengamos como un objetivo aquí. Es decir, entonces, decimos comunicar, comunicar a esta audiencia Comunicar a esta audiencia, le ponemos eh, nuestra promoción pro, próxima del Día de la Madre, por ejemplo, audiencia, lanzamientos para el Día de la Madre. Por ejemplo. Entonces, vamos a escribir esto, nos, digamos, nos, después que vamos a consultar nuestros objetivos de campaña, es importante colocar esto porque porque no, pues debemos todas las campañas y ojalá que uno pueda tener una dinámica, los invito a que entremos con mucha, mucha tranquilidad a este punto, eh, para que, pues, la, la idea es, vamos a hacer una, una, una pausa para, para poder, eh, como decir no sé si entonces retroalimentar un poquito, no sé, ¿Sí? Bueno, Carlos, antes, eh, antes de que continúe, les damos como un espacio a todos los asistentes para que vayan, eh, haciendo lo que tú les has pedido, queremos que nos cuenten, bueno, Carlos Hernández y otros asistentes que tienen una duda y es, bueno, si ellos tienen un correo corporativo, ¿cuál es la recomendación para que ellos agreguen el correo que sea el correo remitente eh, para las campañas? Sí, la, la recomendación es que... Mmm... Digamos que entre nosotros más podamos ser eh, formales con nuestra comunicación, mejor. Eh, en las diferentes herramientas de autorespondedores y, y, digamos, me refiero a autorespondedores, los que están en el sistema como este o como GetResponse, cualquiera de estos que nosotros utilizamos para hacer email marketing, eh, pues, digamos, ven, eh, clasifican, más que ven, clasifican mejor le dan mejor puntaje a los correos provenientes de una cuenta corporativa a una cuenta de uso libre eh, esto para evitar que se vuelva un correo spam entonces la recomendación si sí es si hay correo corporativo mejor utilizarlo bueno ellos digamos ya tienen el correo corporativo pero quisieran saber cómo el nombre el nickname de ese correo electrónico corporativo, ¿cuál sería recomendable pronto que ellos hagan el envío? Si es, digamos, por ejemplo, no sé, carlos.hernández o, por ejemplo, contáctenos, arroba, de Colombia. Bueno, muy importante. Digamos que la recomendación sería un nombre de cargo, de dependencia, de sección Es mejor porque en el nombre del correo que pusimos, pusimos en la parte de del plataforma ahí aparecerá el nombre, digamos, de la, de, la, de la empresa, además, pero es importante que vaya relacionado al correo. El correo le podemos colocar eh, preferiblemente eh, clientes, arroba tal eh, dominio que es de la empresa, eh, contáctenos, arroba tal, eh, gerencia, arroba tal, gerencia comercial, en fin, la, la, la dependencia es mejor que el nombre ¿Sí? OK. No sé si todos estamos bien. Si sí, yo espero que, que, que, que estemos, eh, digamos, sintonizados con la herramienta, que vayamos con el ejercicio. Estábamos en este momento escribiendo, básicamente, la razón por la cual estamos generando esta campaña. Pues es importante, repito, porque eh, de ahí nos podemos coger después para decir, pues, yo elaboré esta campaña bajo este concepto. Entonces, pues, es importante. Entonces. Eh, seguimos eh, adelante con esta información. Él nos pide, nos pide pues, el nombre de la compañía nuevamente, nos pide la dirección, el código postal y nos pide un teléfono opcionalmente. Él aquí nos está preguntando dos cosas. Aquí me voy a tener un poco y es lo siguiente. Dice, en la primera parte, que es el for settings, dice, mmm, si ellos están, digamos que decidimos aclarar si sí, main mainchip debe remitirle un correo a la persona que se está inscribiendo. Esto sucede mucho cuando hemos tenido unas páginas de captura, es decir, cuando el correo lo conduce a otra página para que escriba sus datos. Depende de la campaña que estemos desarrollando. Entonces, si esa campaña es, incluye eso, que uno conduce a la persona para que vaya a una, lo que llamamos una página de captura, una landing page, un sitio donde la persona aterriza y allá registra información. Entonces, normalmente se coloca que aquí envíe, envíe correo. Pero para esta campaña en particular, que vamos a lanzar un ofrecimiento comercial puntual específico, pues simplemente le decimos que nos notifique la herramienta, pero a mí, como gestor de la campaña, me, re, me remita a diario, marco aquí a diario, que ¿Cuántas personas se, se suscriben y cuántos se desuscriben? Yo debo estar al tanto de qué está pasando. Entonces, mi campaña es la forma de estarlo midiendo. Claro, el reporte el, de la herramienta, sí. Pero mi correo, yo estoy por fuera, estoy en otra actividad. Y estoy viendo que me llegaron información que entraron tantas personas a la campaña. ¿De acuerdo? Entonces... Importante que eh, coloquemos el eh, diario. Las otras dos opciones, que es que lo haga solamente para suscriptores o los de suscriptores, pues pienso que mejor una sola que incluya los dos. Y decimos salvar. Bueno, estamos salvando la información de lo que el, el nombre y la lista le, le, le hemos dado, ¿cierto? Y entonces ya entramos a otra eh, pantalla del, de, de la aplicación donde ya nos invita a colocar la lista. Entonces, nosotros tenemos varias formas de colocar la lista. Una, pues, es escribirlos en cada uno de los puntos y otra es, eh, eh, o sea, inscribirlos quiere decir que yo tengo un, un, un contacto, lo voy escribiendo acá. Normalmente, yo tengo mis listas ya, como he estado planeando mi campaña con anterioridad, yo tengo mi lista ya en un archivo aparte en mi ordenador donde aparecen las personas que ingresaron acá. Entonces, yo le digo más bien importar contactos. ¿Cierto? Entonces, estoy importando contactos y le digo que el contacto sea de un contacto de un archivo de Excel. Entonces, marco en la casilla número 2, archivo de Excel, que es donde yo he guardado. Es, es una herramienta que de uso general, entonces, pues creo que es la mejor opción para guardar la información. Entonces, aquí le digo que lo coge de un archivo de Excel y le digo aquí, pasemos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y él me está indicando que ya estoy en la pantalla donde va a quedar inscrita la lista. Y fíjense ustedes una cosa importante: aquí es el orden. No podemos escribir la lista de cualquier orden, de cualquier manera. Cuando se nos, nos inscribieron las personas, pues a veces no tenemos precaución, o depende del tipo de herramienta que utilicemos. Entonces, a veces primero va el nombre de la persona y luego va el correo. Aquí no, tenemos que ser específicos. Si nos tenemos de otra forma, tenemos que ordenarlo así: email, primero el email. Luego el nombre, luego el apellido, luego la dirección y luego el teléfono. Como la hoja electrónica tiene cada uno sus casillas, entonces pues la mejor forma es ponerle una columna para cada una de ellas. Por alguna razón no tenemos la dirección o el teléfono. Eso nos pasa mucho. Tenemos solamente listas donde están el correo electrónico y la persona. Eso no se preocupen. Vamos a dejar el espacio abierto en donde corresponde a la dirección y el teléfono probablemente en una campaña que hagamos resulte después alguna forma de recolectar esta información que es importante pero no la tenemos en este momento entonces simplemente dejamos el espacio abierto entonces como yo ya había hecho mi planeación entonces yo cogí yo tengo aquí un archivo en mi ordenador que es un archivo de Excel sí y en ese archivo tengo mis las personas de mi lista simplemente lo que hago es copiar ese archivo ¿Sí? y voy nuevamente a mi eh, a mi mm, presentación estoy estoy en este momento perdón eh, para, para abrir la estoy nuevamente tengo que entrar cabeza a, a melchi correcto Estoy en MailChimp en la aplicación, correcto, ahí. Entonces, aquí simplemente llego y copio mi lista, la copié, la copié de la que, o sea, la pego acá en mi, en mi eh, listo, ya quedó la lista, pegué la información que estaba en mi Epsilon. ¿Sí? Todos espero que lo hayan hecho de la misma manera. Simplemente yo escribí cinco personas. Y, pues, si ustedes lo están construyendo, no importa, hagamos un ejemplo ahí, construyamos un dato que tengamos donde aparezca ese orden, cuatro o cinco personas donde estén ahí para hacer el ejercicio. El ejercicio es nuevamente el correo electrónico, el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono. No tenemos un dato, lo dejamos abierto ahí. Sí. Y el, la aplicación me está preguntando acá, en la siguiente parte de la lista me está preguntando, recuerde que si yo tengo más suscriptores del límite que tengo como uso gratuito o en el plan en que me encuentre, pues automáticamente me va a generar un código por ese, por ese número adicional de suscriptores de acuerdo al plan. Entonces, estemos pendientes. Recordamos, tenemos posibilidad hasta de 2,000 en esta aplicación, no es creo que es... Suficiente, pero tenemos que poner aquí que lo entendemos, ¿sí? que estamos de acuerdo. Entonces le ponemos, le marcamos ahí en el punto donde dice estamos de acuerdo. Listo. Y nos vamos para la siguiente, para la siguiente página. La siguiente página aquí en NEPS. ¿sí? Estamos diciendo, todos están siguiéndome acá. Bueno, aquí ya tenemos la forma en cómo va a quedar nuestra lista. Entonces le, le, vamos a validar esa información. Entonces la primera columna que estoy aquí en esta parte dice... El nombre, yo digo que si es el nombre, estamos aquí, perdón, el nombre del correo, no, no, en la dirección de correo, excuse. la dirección de correo en este caso es esta, si estamos de acuerdo, entonces salvamos esa información y se pasa para la siguiente, él me pregunta qué, qué corresponde a esta. Yo le digo esa corresponde al primer nombre, yo lo marco, marco primer nombre, first name, y le doy salvarlo. Y él me, me pasa a la siguiente y me pregunta nuevamente, debo seleccionar acá, ¿a qué corresponde esta lista? Esta corresponde al apellido. Entonces, el segundo nombre o apellido. Y le ponemos salvar. ¿De acuerdo? Luego entramos a la siguiente. Fíjense ustedes que aquí tengo algunos con dirección, otros sin dirección. No hay problema. Simplemente el espacio quedó vacío. Pero, pero también seleccionamos. Me dice que seleccione... Dirección. Seleccionamos dirección, salvamos. Luego vamos al teléfono. Entonces él también me pregunta si ese es el teléfono. Le digo, sí, señor, esta es la columna del teléfono. Le digo, salvar. ¿Listo? Entonces ya quedó mi lista organizada. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Le ponemos que el siguiente paso, ya tenemos nuestra lista y él nos pregunta o nos confirma que tenemos cinco personas en esa lista. ¿Sí? Que lo hicimos mediante. Eh, copiar y pegar y que están todos suscritos. Entonces le decimos importe, importe esa lista. ¿De acuerdo? Entonces ya, ahí está nuestra lista. Ahí aparecen todas nuestras listas, nuestra persona que dicen el nombre de su correo electrónico, perdón, el nombre de la persona, su apellido, la dirección, el teléfono y que están suscritos. Esa calificación que aparece al final, que son estrellitas, eso es lo que el sistema, la herramienta me va a permitir, me va a calificar a mi audiencia. Como yo me voy a comunicar con estas personas, en la medida que estas personas entren en interacción conmigo, me abran mis correos y haya esa, esa interacción, ellos me, van a, me los van a calificar más o menos. Porque pueden haber, señores y señoras, que ahí hay, hay, tengamos asistentes a nuestra lista que pues de pronto no, no, nunca nos abren el correo. Entonces, pues debemos estar filtrando y debemos de suscribirlos también, porque si no, no, no están activos, pues no los, no los mandamos y nos están ocupando espacio. Esto puede pasar acá, lo siguiente. Tenemos esta lista, pero de pronto se nos apareció otra persona, una sola persona. Entonces no, no vamos a hacer un, un archivo Excel para copiar y pegar, sino agregamos una persona, le hicimos un nuevo contacto. Aquí estamos en Add Contacts. ¿sí? Entonces le decimos agregar un nuevo contacto. Y lo podemos hacer manualmente. Entonces, le ponemos el nombre del contacto, ¿sí? Una persona que, que entró, a la, a la, a la, a la, no estaba en la lista inicialmente y le lo colocamos aquí. Y pues toda la información que nos está pidiendo. Todos nos están siguiendo acá. Estamos adicionando a nuestra lista de forma directa una persona nueva. Entonces, igual, el mismo orden. Correo electrónico, el nombre, el nombre de la persona, sí, el apellido, la dirección de física, sí, le ponemos la dirección física. Le ponemos la, si tenemos una dirección alterna. Si no la hay, entonces la ciudad. Si está en Bogotá. La ciudad que corresponda, perdón. Todos estamos en esta. Le ponemos nuestra... La, tenemos que tener todos estos datos porque... La forma como se ubica la persona, ¿no? el código, ponemos el código postal, ponemos el código, tenemos que, hay una herramienta en internet que nos permite averiguar muy rápidamente el código postal, ya le damos simplemente la dirección y ya. Le ponemos el país, entonces el país en el que corresponde, listo. Y el teléfono de la persona entonces aquí hay una cosa importante recuerden nuestra política de datos esta persona nos autorizó a utilizar sus datos, esta persona nosotros vemos si sí está autorizado esta persona y se puede suscribir aquí bueno algo algo, algo nos, nos está diciendo que esta persona no está aquí suscrita por alguna razón vamos a mirar a mirar nuestra lista y vamos a mirar nuestra lista de contactos Sí, quedó escrita, está correcta. Entonces, entró la persona acá y aquí ya la podemos confirmar. ¿Listo? Ok, ya tenemos nuestra lista. Ahí es nuestro punto importante. Entonces, vamos de nuevo, sí, continuamos con nuestros mensajes. No sé si hay alguna pausa para una pregunta o algo. ¿Sí? Tal vez una pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta. Si al momento de crear una lista en, en MailChimp, yo quiero agregarle otros datos, ¿se lo puedo hacer? O sea, por ejemplo... Eh, un oficio artesanal, ¿se lo puedo agregar, si quiere? A la persona que le he escrito en la lista, no tengo sino los campos que aparecen ahí de la, de la persona que está, los datos que están en la herramienta no, no hablan, por ejemplo, del oficio. Y, por ejemplo, si lo quiero crear por Excel. Ah, sí. Tal vez la, tal vez la respuesta sería la siguiente. En nuestra lista de nuestra base de información personal que tenemos en nuestro ordenador, sí podemos clasificarlas por oficio, por ubicación geográfica, por género. En fin, le podemos dar todo el tipo de clasificaciones. En la herramienta no me pide particularmente el oficio. No, en la herramienta MailChimp, pero en Excel sí puedo tenerla. Y es más, idealmente debo tenerla. Porque es, recordando lo que hablábamos, la necesidad de yo conocer por qué la persona está en esa lista. Y entre más conozca yo de la persona que yo tengo en mi lista, pues voy a ser más asertivo con mi contenido. Entonces, voy a comunicarme más fácil. Entonces, sí es información que es relevante. No en la herramienta, pero en, en, la, en la base de ser ¿Sí? OK. Ya estamos entonces ya creamos lista. Vamos al siguiente paso, que es crear nuestro mensaje. Nuestro mensaje de email. Vamos a crear un archivo de. Vamos a crear un email. Entonces, debemos entrar aquí a esta parte que dice crear el correo, crear el, el email. que todos tenemos acá. Esta herramienta nos permite, eh, digamos, utilizar unos, unas plantillas que, digamos, es bastante amplia en la, en la posibilidad y entonces uno puede colocar eso y mover todo lo que uno quiere. Entonces, entre más, digamos, le facilita a uno la, la, la vida. ¿sí? Uno puede colocar en la las plantillas que aparecen aquí en este punto o las plantillas que aparecen más abajo. ¿sí? Entonces, yo les sugiero utilizar una, una plantilla básica para poder generar nuestro nuestra, nuestra, nuestra correo electrónico. Entonces, todo lo que aparezca aquí en la columna izquierda, como lo estoy viendo acá, es como me va a quedar mi correo. Y todo lo que aparece en la columna derecha es como lo voy a poder editar, como voy a realizar. Entonces, lo primero que debo hacer es el logo, ¿cierto? El logo de, de, de, mi, de mi, mmm, mi negocio, mi actividad, mi empresa, mi, mi emprendimiento. El logo que tengo ahí, como, el, como yo quiero que me estén identificando. Entonces, reemplazo, aquí en esta parte, reemplazo la imagen que dice aquí. Utilizo una imagen que yo ya manejo. Yo Aquí aparecen unas que yo ya tenía en mi aplicación, pero ustedes no van a encontrar ninguna porque ustedes están empezando. Entonces, van a utilizar una que está en su ordenador. Entonces, se van a, a la casilla, al punto donde dice aquí, subir una información y entonces ustedes hacen clic acá y ya se van para su ordenador. ¿Cierto? Entonces, en su ordenador... Yo tendría aquí, eh, permítame aquí. Yo tengo en mi escritorio. Tal vez tengo las las, eh, las imágenes. Esto estaría en el escritorio. Porque sí. Es, eh, correcto. Entonces yo tengo aquí en el, tengo unas eh, imágenes. ¿Sí? Ya las tengo guardadas. Recuerden ustedes que, insisto en este punto, nosotros para empezar a trabajar en nuestro, hacer nuestra campaña de email marketing, debemos hacer nuestro plan de trabajo previamente. Desde nuestro ordenador tenemos nuestra lista en Excel y también tenemos un banco de imágenes. ¿Sí? Aquí también en nuestros seminarios de artesano digital también vimos con mucha profundidad y con mucho cómo desarrollar nuestras imágenes, cómo hacer fotos bien atractivas y cómo subir las imágenes entonces ese ya es un tema que debemos estar manejando. Entonces utilizamos nuestra, nuestra eh, banco de imágenes y nos remitimos al logo. Yo tomé el ejemplo de una artesano en la parte de febrería y pues simplemente lo utilizamos aquí como ejemplo para y esa ya nos, nos da el logo ¿De acuerdo? El, el sistema nos permite también manejar la, la, la proporción, el, las medidas y demás, pero pues digamos que en principio tiene un por default, una medida correcta. Entonces le colocamos salvar. Salvamos esta información y ya quedó nuestro logo en el correo electrónico. ¿De acuerdo? Ahora entramos a el, el, el contenido. Pero pues en el contenido yo quiero agregarle una imagen porque yo ya no solamente voy a hacer un email ahí con textos sino voy a mandar una imagen este tema de artesanía y base a lo que quiero promover aquí que es el tema del día de la madre pues quiero ser muy gráfico y con mostrar lo que quiero vender entonces voy a, a agregar una imagen me cojo aquí que dice imagen lo arrastro al punto acá y él me indica si lo quiero colocar aquí arriba o la parte de abajo yo lo quiero colocar arriba entonces, voy a insertar mi imagen acá. ¿Listo? Entonces, él me dice, ¿cuál imagen quiere insertar? Suba su imagen. Entonces, le digo, aquí está mi imagen. De nuevo, me voy a mi banco de datos. Repito, esta está en la, en la aplicación, pero yo voy a subir una imagen directamente de mi ordenador, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, he subido, me tengo en mi archivo y escojo la imagen que yo quiero colocar acá. Y hago esa imagen. Entonces, me va y aquí ya ingresó. Está como grande la imagen, ¿no es cierto? Está, entonces, esta imagen la puedo editar. Me parece que aquí sí puede como muy... muy pues le digo editar la imagen. Yo le digo, en este punto dice editar. ¿Cierto? Permítame que está... Está allá. Entonces, aquí me permite muchas cosas con la imagen. Yo le puedo cambiar el brillo, le puedo colocar eh, otros stickers, le puedo... Hacer muchas cosas, ahí la herramienta arriba, les invito a que con más tiempito lo puedan eh, manipular, hay mucha, muchas cosas para mejorar la imagen. Entonces, yo voy a remitirme a la medida, voy a, re, a, re, a replantear la medida. Entonces, este 640 está tal vez muy grande, lo voy a poner en la mitad, 320. Y él me organiza la altura de manera automática. Entonces, ya mi imagen, y le digo que salve esa imagen. Y la pone nuevamente en el correo, ¿Cierto? Entonces, ya tenemos una imagen más pequeña. ¿sí? De acuerdo a eso, ahí diseñar esto es bien importante y es bien agradable además. Entonces, entramos a nuestro texto. ¿sí? En nuestro texto, él dice, ya estamos listos para diseñar nuestro texto. Entonces, yo, recuerden de nuevo, ya hemos planeado nuestra campaña. Entonces, el texto nuestro, lo que vamos a escribir, no lo vamos a escribir aquí en este momento, aquí yo voy a... Aquí voy a inspirar en este momento a ver qué voy a escribir. No, mi recomendación muy respetuosa para todos es que planeemos muy bien esta presentación. Y entonces lo que hagamos, lo que hagamos en este momento es tener un archivo de este Word, un archivo que tengan eh, anterior, ¿sí? Y mmm, puedan copiar, copiar, ya, lo, ya, han, ya han diseñado su su correo, pues ya han diseñado y les voy a dar unos tips también importantes para tener en cuenta, ¿sí? Entonces yo ya tengo escrito el texto, ya, ya he enseñado mi correo, tengo el logo, tengo la imagen y tengo el texto escrito. Y les voy a sugerir que tengamos presente esto. Cuando estemos escribiendo un correo, lo primero, lo que queremos realmente lograr es atracción, contacto con nuestra audiencia. Y repito nuevamente lo que hablamos de que hay muchos correos que nos llegan y muchos pues no son pues no los abrimos sencillamente porque nos parecen un poquito aburridos entonces que, tenemos que evitar que nuestro correo sea algo aburrido para nuestra audiencia entonces ojo con esto tenemos que cuidar si sí, el tema vemos como todo y ustedes en una actividad como la que desarrollan el tema de los detalles es tan importante aquí también es importante tenemos que tener mucho cuidado con los detalles, ser muy creativos, muy, mucha, mucha atención con eso. En el, en el, en el email marketing tenemos 3 P, que son muy importantes. O sea, así como en, en, en los mercaderos que nos hablan de las cuatro P, de plaza, promoción y demás, en el email marketing tenemos 3 P. La P, una debe ser penetrante. Es una cosa que el título me indique que es algo realmente atractivo, que es algo interesante, que es, me llama la atención, que es participativo. Ya, yo invito que la gente también se conecte y nos dé sus comentarios y que es personalizable. O sea, yo no le puedo mandar un correo que la persona que lo está viendo diga, ah, esto es como el copiar y pegar y le mandaban a un millón de personas. Yo tengo que sentir que me están hablando a mí. ¿Sí? Yo tengo que sentir que está, como el correo tiene el nombre y demás, yo le coloco la cara ahí y, y le hablo en forma singular, le hablo en forma que la persona entienda que es con, con él que estoy hablando, no estoy hablando con una comunidad. Eso es importante tenerlo presente. Pero no siempre los correos son, eh, digamos, como en todo el mercado digital y afortunadamente las herramientas no lo permiten, yo puedo hacer pruebas. Yo puedo hacer dos correos, tres correos simultáneos de, de un texto de cambio, con una imagen de cambio y veo qué es lo que la audiencia está realmente eh, copiando. Porque yo, para mí puede ser muy atractivo esta imagen y puede ser, pero puede que la audiencia vea otra cosa. Y recuerden, yo estoy escribiendo no para mí, estoy escribiendo es para mi audiencia. Entonces hago dos o tres correos y hago pruebas A y B y como la herramienta me los mide fácilmente, este correo lo están abriendo tantas personas, estos correo no lo están abriendo. En fin, yo puedo medir eso. Y puedo de ahí sacar una información importante. Otro punto importante en los correos. Yo quiero buscar que haya una acción, un llamado a la acción. O sea, yo no quiero un correo que la gente abrió, leyó y cerró. No, el correo debe conducir a algo. ¿De acuerdo? Entonces, son tips que deben tener de manera, digamos, presente para que, Entonces, estoy en mi plan de correo, yo ya tengo mi diseño, ya, ya lo he diseñado previamente, lo que hago yo simplemente es copiar esta esta, esta información, la copio y la voy, voy de nuevo a mi herramienta, estoy en mi herramienta, perdón, en la, estoy, estoy en, en la herramienta, de nuevo en mi correo, ¿listo? Y aquí copio lo que yo ya tenía almacenado en mi. Listo. Entonces, quedó copiado y el correo ya lo había, había leído, ya lo había hecho en mi forma yo simplemente salvo y dejo perfectamente terminado mi, mi parte de texto, ¿de acuerdo? Pero repito la, la información del de, call to action, que es, quiere decir que yo necesito que la persona actúe, que diga, la, el correo me conduzca algo. Entonces yo le pongo un botón, le pongo un botón acá, que está aquí, lo arrastro acá y lo pongo en la parte de abajo. Entonces la persona leyó, le pareció interesante y pongo en el botón, compre ahora. ¿Ya? Yo, yo, esta, es una, esta es una campaña que está dirigida al evento específico del Día de la Madre y nosotros lo que necesitamos aquí es acción con, ya con, en concreta, ahora Y ese ahora es un botón que la persona hace ahí y lo debe conducir a alguna parte. Lo puede conducir a, a la página web, a un email, a un link o a un archivo. En este caso lo vamos a decir que nos que los conduzca a la página web. ¿Sí? Entonces, la página web que tenemos escrita, la nuestra, pues para evitarnos eh, cometer errores acá y escribir Entonces yo también me remito a mi a mi archivo y en mi archivo yo tengo una página web escrita que no es exactamente la de la persona aquí pero pues simplemente para el ejemplo cogió copio esa página para no evitar de nuevo que cometa algún error en el momento estoy escribiendo mi, mi correo nuevamente me remito a, a a la página de mainchip perdón ya copié, y me voy y remito nuevamente a la página de mainchip y copio estoy aquí en y ya copio, listo entonces tengo mis datos y mi botón quedó listo bueno ok Luego viene la conexión a las redes sociales o al link. Entonces yo tengo que conectarme. Entre más, eh, digamos, vínculos tenga mi correo electrónico, mejor. ¿sí? Porque también depende de la estrategia que queramos. Si queremos llevar tráfico a Facebook o a Twitter o a Instagram, pues entonces conectamos. Pero si lo que queremos aquí es llevar tráfico a nuestra página para que entre a nuestro carrito de compras, pues simplemente escribimos de nuevo, la misma página que conectamos, que, que habíamos colocado en nuestra parte, lo, lo conectamos acá. Entonces, nuevamente, copiar la página web. Listo. Y le digo que salvar. Listo. Finalmente, nuestro correo llega aquí a la parte de acá y nos dice la parte final. Entonces, entramos a la parte final del correo. Que recuerden que es la despedida, que es también la posibilidad de que la persona se suscriba Esperamos que no, que es, pero tenemos que escribirlo. Entonces, aquí nos estamos dando los datos concretos de nuestra dirección electrónica, nuestra dirección física, en fin. Entonces, también lo tengo almacenado en mi planeación de correo y copio esa dirección, copio esos datos para acá. Entonces, le digo que... Okay. Pues, de nuevo, me, me, me voy para la... Página. Voy a abrir mi página nuevamente, copié de mi plan de trabajo, copié eso y me voy para la página. Acá. Listo. Y entonces aquí copio lo que tenemos de datos finales. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro correo. Salvamos salvamos nuestro correo y vamos a verlo previamente. Vamos a verlo porque pudimos habernos equivocado en la proporción y en todo. Entonces le decimos aquí Preview. Aquí en la parte de la esquina derecha donde estoy observando acá, todos me están siguiendo y le decimos que nos, mire, nos muestre el correo. El correo nos lo muestra como se va a ver en el computador y como se va a ver en el teléfono móvil. ¿Sí? Esto es bien importante. Nosotros cada vez más utilizamos el móvil para funcionar en el día a día, para comprar, para todas nuestra actividades. Entonces, nuestra, nuestro correo tiene que verse muy bien ahí, ¿de acuerdo? Esta es, entonces yo creo que está, está, muy de acuerdo, se ve bien, perfecto. También podemos hacer que el correo nos lo envíe a un correo nuestro para que lo veamos físicamente en nuestro correo, entonces le decimos envíeme este correo a, a mi correo personal, a ver cómo, cómo, cómo se ve, estoy haciendo pruebas para que cuando vaya a salir esté seguro que no tenga un correo con algún error, algún problema de diseño, en fin, tengo, tengo varias, varios pasos y varios filtros para poder revisar mi correo y le digo que envíe el texto y lo haga de una vez. Entonces yo los invito a que miren su correo, que efectivamente que haya quedado bien lo que han diseñado, que está conforme y está listo, ¿de acuerdo? Si está listo, entonces ya pueden salir, pueden salvar y salir. Si no tienen algún error, pueden corregir ahí mismo. Entonces, nos vamos a, le vamos a dar un nombre a nuestro correo. Vamos a dar el nombre de eh, campaña Día de la Madre. Vamos a dar ese nombre, campaña Día de la Madre 2018. Y quedó nuestro correo salvado. Y ya queda en nuestra, en nuestra base de prospectos. Ya quedó grabado nuestro correo listo, ya estamos listos, ya tenemos listo la, el, el listado, tenemos listos los correos, ya nos queda el punto final, que es la campaña que se va a ir si no sé si hay alguna pregunta para que podamos parar en ese punto o seguimos ya en la campaña que es la parte final claro Roberto, si tenemos tres preguntas a ver. Entonces, la, la hace Mariam Abrahim ella nos dice, ¿cuáles son las maneras? ah no, perdón, a mí esta la vamos a dejar al final te hago otra pregunta que es de Carlos y él dice: Cuando un cliente se inscribe a una newsletter y solo entrega el mail, ¿cómo sé que esa persona me está autorizando a utilizar sus datos personales? Muy importante. Qué buena pregunta, Carlos. Eh, en nuestra página web debemos tener una política de manejo de datos personales. Es algo muy sencillo. Mi sugerencia es que Tomen información que existe, plantillas y asistentes, pues no se compliquen con eso porque las políticas son muy generales. Entonces, inscribamos la política en nuestra página. ¿Cómo vamos a manejar los datos personales de las personas? Y cuando las personas le estemos mandando el correo, invitamos a que vean la política. De esa forma, estamos eh, confirmando que él está autorizándonos a manejar sus datos. Perfecto. Bueno, tú estabas hablando ahorita de las P del marketing y nos hablaste de penetración. ¿Nos puedes recordar las otras? Tenemos, tenemos básicamente la, la, la, la, las P son las siguientes. Yo voy a remitir a lo que escribimos acá. Que debe ser penetrante, que debe ser participativo y que debe ser personalizable. Son las tres P en el marketing de email marketing. El penetrante es, es aquel, digamos detalle que haga que mi correo es tan, tan interesante que yo definitivamente me, me pues lo voy a oír, porque es una, un asunto que me llama la atención. Que es participativo, porque lo invito a que la persona interactúe conmigo, eh, baje el newsletter, baje esta información, en fin, que sea que la persona interactúe conmigo y que sea personalizable. Yo no puedo dirigirme en un email, eso es un error que... Les pido el favor, tengan muy presente, no hagan eh, emails en plural, no hagan emails que den la sensación de que es un correo masivo, porque eso es eh, fa fatal para un plan de email marketing. Es un tema personalizado. ¿sí? Estas son las pesas. Bueno, vamos de nuevo a nuestra, a nuestra presentación en la, en, la, en la parte de... Si no hay más preguntas, no, en la, en la, en la en la aplicación no hay más preguntas, entonces vamos directo a la campaña. Listo. La campaña, muy sencillo. Estamos, ya estamos listos. Hemos creado nuestra lista, hemos creado nuestro correo y entonces vamos a crear la campaña. Y la campaña nos da la posibilidad de crear el email en la campaña. Los otros datos que tenemos a continuación, los invito a que Entren y miren, pues, forma de entrar, de conectar con las redes sociales o crear una landing page, que es la página de captura o la página de aterrizaje. No vamos a entrar en ese punto, no hay el tiempo para eso, pero es muy intuitivo para que ustedes lo miren. Vamos a entrar en la creación de la campaña. Entonces, le vamos a dar un nombre a la campaña. El nombre de la campaña, nuevamente le podemos, eh, promoción, promoción, eh, Día de la Madre. Día de la Madre 2018. ¿Qué? Pueden haber otros eventos parecidos. Y le decimos que inicie. Entonces, él me está preguntando que a qué base de datos vamos a mandar esta campaña. Recuerden que ustedes pueden tener diferentes listas que han organizado sus listas de forma tal que le decimos que nos genere a la, a la lista que hemos creado, que es las asistentes a la Feria de Ubaldeck. Él nos, pre nos pregunta si queremos que sea a toda la lista o a parte de la lista. Yo le puedo mandar solamente a los que llegaron el primer día, por ejemplo, si yo hice alguna promoción. Entonces, en los que se escribieron el primer día tienen derecho a un bono especial. Entonces, le voy a escribir a los que se inscribieron el primer día. En fin, es, la herramienta nos da la posibilidad de organizar la lista y segmentar dentro de la misma lista. Luego nos dice que de cómo va a ser el nombre, nos vuelve a preguntar el nombre del de correo. Cómo queremos que aparezca el nombre y de qué correo es que ya hemos escrito, pero lo pide confirmación. Este dato es bien importante y repito, no utilicemos nombres que la gente no nos identifique. Utilicemos el nombre por el cual nos identifica. Listo, le damos salvar. Le ponemos el asunto. El asunto es muy importante. Aquí les decíamos las tres P's, algo penetrante. Yo no voy a escribir cualquier asunto porque si no, entonces me, se me ocurre que si estoy hablando de las madres, el día de la madre voy a, a referirme a esto, entonces yo lo escribo un asunto como, por ejemplo, para la persona más importante. Para la persona más importante. Entonces, pues es un asunto que me invita a decir, bueno, como que es y estoy hablando de las madres, y puedo hacer un complemento al asunto nuestra colección especial, por ejemplo. Nuestra colección especial. Sí, un asunto que sea atractivo, y le digo que salve nuestra información al asunto. El contenido lo puedo diseñar, sí o lo puedo, dice, diseñar email, o lo puedo recoger del que ya diseñé, fue el trabajo que hicimos en la anterior sesión. Entonces, decimos, vamos a los email que, que, que diseñamos, enseñamos este que fue nuestro último correo electrónico, ¿sí? Y lo subimos, estamos de acuerdo con eso, no tenemos más comentarios de eso, porque ya lo hemos revisado, ya hicimos prueba, ya lo hicimos que nos mandara nuestro correo, ya tenemos claridad de que este es nuestro correo, y le damos salvar y cerrar, ¿sí? Estamos de acuerdo en que esta es la información y ya quedamos en este punto, estamos listos. Si el correo nos lo presenta acá al final, ya el correo está y está listo para ser enviado. ¿sí? Entonces, si vamos, a, si vamos a conectar también con Facebook, con Twitter, escribimos ahí y el correo está listo. Está listo para enviar en este momento. Ya en este punto, cuando llegamos a enviar acá, en una hora el correo se va. ¿ya? O podemos programar. Porque podemos tener varias campañas. Nos podemos te, dedicarnos, por ejemplo, un sábado. Este es un domingo que no tenemos eh, una actividad comercial tan importante. Ese día nos sentamos y vamos a programar los correos que vamos a hacer en la semana. Entonces, hacemos un plan de correos por el, el, el calendario. Y nos vamos para esta casilla que es el calendario. Y aquí le ponemos que el correo lo mande el próximo domingo, por ejemplo, y que lo mande a las 12 del día. Está muy bien. Y le digo que quede podamado. Y entonces quedó podamado el correo y el sistema me dice estamos listos. Ya quedó el correo podamado. La otra forma era enviarlo ahí mismo. Entonces el mismo para el sistema es una herramienta da por lo menos una hora. Si yo quiero enviarlo ya y lo podamos ya, entonces lo envío sale en una hora y queda despachado. Esa es la información creo que eh, no tenía más que comentarles. Espero que así haya sido verdaderamente útil la herramienta. Nos encantaría mucho que nos escribieran y nos eh, en sus bases de, nos, hagan, nos envíen las pruebas que hicimos de este taller para que tengamos eh, la tranquilidad que se, el contenido se asimiló. Seguramente van a haber dudas, no hay otra forma distinta, mis estimados amigos y amigas, eh, que entren todos los días, que hagan sus pruebas, que se equivoquen mucho. No hay problema, esto es un tema de, de, de prueba y error muy sencillo y adelante con sus campañas de email marketing y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Roberta, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer las últimas preguntas. Perfecto. Eh, para darle fin a esta charla de artesano Digital. Pero quiero que primero nos cuentes una. Tú nos dices que, bueno, lo importante es que ellos empiecen a practicar todos nuestros asistentes y puedan enviarnos las pruebas. ¿Tú nos puedes decir a qué correo ellos podrían escribir? Ah, perfecto. No hay problema. Mi correo es el que he escrito en el ejemplo, rteyes030161 arroba gmail punto ¿Me lo puedes repetir, por favor? Por supuesto. rteyes 030161 arroba gmail.com Perfecto. Bueno, entonces ya todos ustedes tienen el correo de Roberto para que hagan sus pruebas y se las envíen porque él va a estar muy pendiente de la práctica que han hecho el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con la última sección de preguntas. Esta nos la hace Sofía Castro Mariel ella nos dice, ¿cómo hacer para que mi correo no llegue a spam? Sí, qué buena pregunta, Sofía. En, en, la, en el, la herramienta de MailChimp, ahí hay un blog, que, y bueno, y hay otros, hay otros en, la, en, en las páginas de en, en Google, podemos en herramientas de email marketing, y específicamente nos dice que por spam. Pero si somos cuidadosos, en diseñar como lo hemos planeado aquí en este taller, les aseguro que van a tener una posibilidad, no del 100%, pero sí una posibilidad muy alta de que no llegue a España. Porque está diseñado de forma tal que sea pertinente, que venga de un correo eh, corporativo, que venga con una información que no es estrictamente la comercial, sino que está diseñado en una forma que nos permita vender sin decir que es mm, gratis, evitar palabras descuentos, eh, evitar... No pueden colocar mayúsculas en todos, escribir todos en mayúsculas. Eso es un motivo de calificación de spam. No podemos escribir, eh, eh, digamos, mm, mm, emoticones o símbolos, ese tipo de cosas. Tenemos que ser muy cuidadosos con el diseño. Si, repito, si tenemos... Eh, vemos este, este taller que está, va a quedar grabado en la, en la, en la red y ustedes lo vuelven a consultar y lo vuelven a mirar y cualquier pregunta, por supuesto, con el mayor gusto al email que les di también. Eh, pero si somos cuidadosos con el diseño, les aseguro que no va a tener que entrar a España. Bueno, tenemos otra pregunta que nos han hecho varios usuarios y es, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer el envío de nuestras campañas de email marketing a las mismas vistas? Qué buena pregunta. Todas han sido muy buenas preguntas. Totalmente pertinente. Eso es como todo. O sea, yo no puedo ser pesado. Discúsenme la expresión, pero es, es así. O sea, yo, yo, por más importante que sea y por, por valioso que sea el contenido, eh, entrar pues en una repetición o información a, a mi audiencia, tengo que ser cuidadoso. Entonces, yo, yo sugiero que a una audiencia, a una misma audiencia, que estamos hablando de una sola campaña. De una campaña, hagamos dos, tres envíos para esa campaña, porque puede, puede tener como un tema de recordación, que está bien, dos, tres envíos está bien. Y a esa audiencia no le, no le hago otra campaña simultáneamente, ¿no? No, no puedo escribirle a alguien, o sea, vamos a hablar, de, a la, vamos a hacer una promoción del Día de la Madre, pero también vamos a hacer una promoción para la apertura del local. Entonces, ¿le mando dos campañas a la misma audiencia? No. Eso sería un error. Así está interesado en que vayan, a, pero no. Debemos ser cuidadosos en eso. Hacer una sola campaña por audiencia y en cada campaña un, un, un número no mayor de tres correos. Perfecto. Bueno, a Paula Andrea Oliveros nos, nos, nos pregunta, ¿cómo se inscribe a una lista desde una página de internet? ¿Hay una opción, hay opciones de que desde nuestra página web se pueda hacer la inscripción al MailChimp automáticamente? Bueno, es una buena pregunta, la voy a, yo no, no la tengo, la voy a investigar, si podría ser que se pueda inscribir directamente, yo voy a investigar eso, si, si me mandas el correo eh, tuyo, yo te, te contesto. Eh, en principio, eh, yo te, puedo tener en mi, en mi página web el formulario en donde yo tengo la posibilidad de que las personas se me inscriban y pues lo que yo hago es, del formulario lo paso a mi cuadro de Excel y el cuadro de Excel lo subo a MailChimp. No sé si existe un mecanismo que entre del formulario directamente a MailChimp. No lo he visto, pero voy a investigarlo. Y me parece una pregunta que puede ser pertinente para, para varias personas. No lo bueno, tengo. Bueno, la última pregunta. Uh -huh. Andrea Cardona, ¿dónde se puede abrir una cuenta corporativa? ¿Dónde puede...? Ah, es un dominio. Es un dominio. En la cuenta corporativa tienes que comprar un dominio. Por ejemplo, eh, hay diferentes eh, empresas que, que, que tienen eh, dominios. pues por ejemplo, es una WIPS de, de la página. Muy buenas a Ah, bueno. Ok. Bueno, estábamos informando eh, en WIPs, que creo que también es que hicimos un taller sobre cómo crear páginas en WIPs. Ahí también se puede comprar el dominio y en el dominio se puede comprar también el dominio de la cuenta corporativa del correo. No puede simultáneamente hacer eso. En Google también se puede hacer. Es, es realmente, y es, una, es muy aconsejable tener una cuenta corporativa. Bueno, Roberto, muchísimas gracias ahora sí por habernos acompañado. Por aquí te dejan algunos pues, saludos. Muchas, muchas gracias. gracias por hacer parte de, de esta charla Sartesano Digital y por todo lo que nos has enseñado el día de hoy. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Estamos atentos. Ok. Quedó pendiente de, las, de los emails. Perfecto. Bueno. bueno. hemos llegado al final de esta charla virtual. Les agradecemos a todos ustedes por su participación. Antes de esto, bueno, quiero hacer varios anuncios. Primero, hacerle un saludo a Alexandra Caicedo, ella es gestora de nuestro laboratorio de la diseño e innovación del departamento de Guanija, quien ha estado en contacto con los artesanos, con algunos artesanos que se encuentran en municipios de, desde Montes, en Maates. Turbaco y Cartagena, que han estado también hoy conectados con esta charla. A todos muchísimas gracias por hacer parte de nuestra estrategia de artesano digital. El segundo, eh, anotación. Eh, bueno, me han preguntado varios que si sí pueden volver a revisar esta charla virtual. Como ya se los había indicado, nosotros las charlas virtuales las subimos a nuestro canal de YouTube, allí van a encontrar como Artesanías de Colombia, entonces pueden buscar la lista de reproducción que es, se llama Numeral Artesanías de Colombia TV, y allí van a encontrar todas las charlas virtuales que hemos realizado desde 2016 a la fecha. Esta charla la van a encontrar a más tardar, eh, dentro de una semana, ¿no? para que estén atentos y para que se la puedan revisar por si quieren volver a a repasar algunos de los temas que hoy Roberto nos explicó. Eh, cualquier cosa también, cualquier información que deseen, nosotros estamos aquí en el equipo del Sistema de Información para la Artesanía atentos a todo lo, lo que ustedes necesiten y nos pueden escribir a artesano adc@gmail.com Nos vemos el próximo jueves 17 de mayo en una nueva charla virtual que va a tener como protagonista la red social Instagram. Nos vemos, muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Feliz día.